y proveedores de servicios. En esta oficina están pendientes a nuestros intereses. Y les orientan sobre las leyes que los protegen. Acúsame, somos tu voz. Un mensaje de la oficina del procurador de las personas de edad avanzada. Estás disfrutando de nuestra programación por TV San Juan, TV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez.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 el 0, el segundo. Llegó, es el 6. El 6, el número ganador en Pega 2 es el 0, 6. Repito, el número ganador, el 0, 6. Veamos cuáles son los números ganadores esta noche en el Pega 3. Busque su boleto si jugó Pega 3. Mucha suerte le deseo. Anote el primero para el Pega 3. Comienza con el 7. El 7, el segundo, es el 1. El 1 y cerrando Pega 3 es el 6. El 6, el número ganador en Pega 3 es el 716. Repito, el número ganador es el 716. Ahora conoceremos cuáles son los números ganadores en el Pega 4. Busque su boleto si jugó Pega 4. ¡Mucha suerte! El primero esta noche en el Pega 4 es el 0. El 0, el segundo... Es el 5, el 5, el tercero. Para el Pega 4, repitió el 5, el 5 y cerrando Pega 4, es el 1, el 1, el número ganador en Pega 4 es 0551. Repito, el número ganador, el 0551. Ahora pasaremos al multiplicador, el que aumenta hasta 5 veces los premios menores. Adelante. Vamos a ver por cuánto te toca multiplicar. Y el número del multiplicador es el 2, el 2. Ahora pasaremos al sorteo de Loto Cash... ...que esta noche cuenta con un premio de 850 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Busque su boleto, cayeron los bolitos. Loto Cash se lo lleva en un solo pago. Mucha suerte, viene el primero. Anótelo, es el 12. El 12. El segundo... El 30, el 30. El tercero, en camino, es el 20, el 20. El cuarto, es el 15, el 15. El quinto, es el 9, el 9. Y en breve conoceremos cuál es el Bolo Cash. Es el 6, el 6. Los números ganadores esta noche en Loto Cash son 12, 30, 30. 20, 15, 9 y el Bolo Cash fue el 6. Cerramos con el sorteo de doble revancha y esta noche con un premio de 490 mil dólares. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Última oportunidad para los que combinan su jugada de Loto Cash con doble revancha. Mucha suerte. Viene el primero, anótelo, es el 8. El 8. El segundo es el 34. El 34. El tercero es el 23. El 23. El cuarto es el 20. El 20. El quinto en camino es el 24. El 24 y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha. Llegó. Es el 4. El 4. Los números ganadores esta noche en doble revancha son... 8, 34, 23, 20, 24 y el bolo cash fue el 4. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de hoy. Para más información visita nuestra página loterías de gov Y sabes que además de encontrar tu suerte con los recaudos se invierten en la salud, el deporte, la educación y la infraestructura de Puerto Rico. Por eso y por mucho más.